Mi deseo es que todos los bolivianos, dentro del amor, la unidad, el perdón, el entendimiento, puedan llegar para las elecciones y que la libertad de los hijos de Dios les acompañe a cada cual votar según su conciencia. ¿Los candidatos deben respetar el voto? No sé. Por supuesto. Sí, sí.